Dos, uno, hey, yeah, yeah. ¡tiempo! Ah, ahora parece grande, caigo como esta lluvia, en serio que el RC viene a mojarte Soy el libro porque descarte y todos saben que es tan grande como andes Soy la deidad, RC en serio que viene con esta habilidad Conecta muchos y conecta más, los tuyos me dicen que te suena letal, nah, solo caerás, nah los se caerán, te suelta la mano y te vas directo a la, a la galaxia como en gravedad. Vas uh. a ver cómo es que hoy llega y conecta la palabra que karateca. Ellos saben que llega y te conecta y luego te pega duro de a karateca. ¿Sí? Muchos libros dentro de esta jeta. Hoy gana el de los lentes, por eso la biblioteca. Oh. Hey, hermano, ellos saben cómo les he ganado dentro de mi lado, hermano. Ven a ver cómo si quiero te dejo congelar yo visneando así que en otras palabras te quedarás mojado tiempo tiempo se acabó se acabó dame lo que se va a dar el espíritu de Natanael Cano a la verga no sé qué va a pasar aquí Obvio in the drum ya ya ya ya ya ya ya ya ya vamos Skipper a la verga este es el año chingo, mi madre tres dos uno tiempo mira nada más que te digo yo sé que te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 como lo mato pero no puede ganarme y ahora te quieres ganar pero se me hace que ahora el rc solo me llora solo me llora no condecora mi momento es ahora vas a llorar viendo la batalla mañana desde computadora